Consideremos ahora los aspectos básicos en el estudio de la probabilidad. ¿Qué entendemos por probabilidad? Diríamos que puede ser la cuantificación de aquellas posibilidades que siempre se nos está ocurriendo de que un evento pueda eh, presentarse. ¿Cómo vamos a identificar una o cómo vamos a cuantificar una probabilidad? La probabilidad no es más que el número de resultados favorables al evento que estamos analizando sobre el número total de resultados posibles. Característica del análisis de probabilidad es de que siempre la probabilidad puede tomar valores solamente entre 0 y 1. No podríamos hablar de más allá de eso, puesto que estamos hablando de una eh, probabilidad en donde identificamos una frecuencia relativa cuando hablamos de probabilidades podemos identificar cuáles son los tipos de probabilidad pues ah, vamos a decir desde dos enfoques un enfoque objetivo y un enfoque de carácter subjetivo cuando hablamos del enfoque de carácter subjetivo nos estamos refiriendo a aquella eh, información disponible que tenemos pero que no puede ser de alguna manera cuantificable mientras que cuando hablamos del enfoque objetivo lo podemos establecer desde un punto de vista clásico o desde un punto de vista empírico cuando hablamos de, de un punto de vista clásico nos referimos a aquellos resultados igualmente posibles mientras que eh, cuando hablamos de un punto de vista empírico nos estamos refiriendo a que se sustenta en aquel concepto de las frecuencias relativas dentro del enfoque clásico vamos a decir que los eventos pueden ser mutuamente excluyentes a qué nos referimos cuando los eventos son mutuamente excluyentes la presencia de uno impide que se presente otro por ejemplo al lanzar una moneda o sale cara o sale sello pero no pueden salir los dos al mismo tiempo entonces la presencia del uno impide que se presente el otro en el mismo momento y los eventos se caracterizan por ser colectivamente exhaustivos es decir en cualquiera de los experimentos que se realice siempre se va a presentar por lo menos uno Ahora, cuando hablamos de que se presente por lo menos uno quiere decir que se pueden presentar varios eh, eventos o que de pronto al hacer un experimento podríamos tener diferentes resultados de allí que se establece también la necesidad de trabajar con lo que se llaman las reglas de probabilidad ah, podemos identificar la regla de adición cada vez que nosotros tengamos que analizar la presencia de uno o de otro esta, eh, esta palabra o esta letra perdón la O nos permite identificar que estamos trabajando con una adición entonces aplicaremos la regla especial si los eventos son mutuamente excluyentes por ejemplo lo que decíamos la presencia de cara o sello significa entonces que si yo quiero identificar cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda el eh, resultado sea cara o sello definitivamente voy a tener la probabilidad de cara más la probabilidad de sello y son mutuamente excluyentes pero hay una regla general que es para el caso de aquellos eventos que son inclusivos en donde se pueden presentar al mismo tiempo por ejemplo si eh, digo cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado el resultado sea un número par o el 2 finalmente yo estoy diciendo que el 2 es un número par entonces en este caso la se utiliza la regla general cuando queremos uh, identificar de que se presenten los dos al mismo tiempo por eso es la probabilidad de a y b la i significa que estamos trabajando con la multiplicación allí utilizamos el concepto de independencia o de dependencia de los eventos un evento es independiente cuando no tiene nada que ver el uno cuando se presenta el uno y no tiene nada que ver con que se pueda presentar el otro en el caso de la regla eh, general es para aquellos eventos que son dependientes entonces vamos si decimos encontrar la probabilidad de A y B vamos a encontrar la probabilidad de A y por la probabilidad de B dado que ha ocurrido A es decir aquí estamos teniendo dependencia de lo que sucedió antes con ello creo que podríamos ya establecer cualquier eh, tipo de aplicación que se pueda realizar para lo que es una probabilidad Gracias.